Contar con acceso al agua, contar con una fuente eh, en, cerca de casa para una comunidad en Tanzania, como para un, eh, cualquier otro país, eh, supone bueno, tener eh, calidad de vida y podría ser un salto de no sé, 40, 50 años en, en desarrollo humano, ¿no? como apoyo supone para nosotros ¿no? en, en España. Eh, supone no tener que dedicar eh, entre dos y ocho horas eh, en ir a buscar agua, eh, para mujeres, niños, niñas, sobre todo. En muchos casos, además, en ese recorrido, en, en ese tiempo que dedican a buscar agua, aparte del, del, del tiempo en sí, es un riesgo también para eh, las mujeres, ¿no? que pueden sufrir eh, ataques en el camino, pueden ser víctimas de violencia... Eh, para los niños o las niñas, pues obviamente el no poder ir a la escuela, eh, el, el tener que cargar con eh, todos esos kilos, ¿no? eh, supone pues, enfermedades también eh, para eh, la columna en concreto y eh, todo eso junto al final es eh, bueno, el, el, el tener eh, una vida digna o no tenerla.